Tú y yo, pagando por la eternidad Sonriendo ante la oscuridad Perdidos entre música Tú y yo, planeando ante la adversidad Sin más secretos que ocultar uniendo nuestra soledad Tú y yo, unidos finalmente entre la inmensidad del mundo y de su gente la verdad está en tus manos Niña de mis ojos, amor de mi vida Dueña de mi corazón No hay nadie en el mundo cuando estás conmigo Solamente tú y yo Sudando nuestros sueños Juntando nuestras almas Huyendo ante la falsedad Tú y yo Con tantas metas que alcanzar Con solo amor y voluntad sin pesadillas que borrar Tú y yo, buscando la promesa de la libertad vibrando a cada paso sin pensar en el pasado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 no hay nadie en el mundo cuando estás conmigo, solamente tú y yo. Na na nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada,